Yo empecé en el 59 y terminé de dar la última materia que se me había trazado mucho en el 60 marzo del 65. Luego de pasado el segundo año, 1961, te diría que hubo cambios muy conmocionantes. Esto que llevó a que esta generación fue muy crítica y, por ejemplo, se hizo una huelga, esto fue el 63, creo, una huelga de metodología de la investigación que no, no nos presentamos a rendir nadie y logramos que se introdujeran ciertos, ciertos eh, textos. Por ejemplo, fue la primera vez que leímos a Gramsci. Después, sí, empezó, te diría, a partir del 63, 64, un compromiso de, otra, de otras características. Y además, junto al trabajo en la universidad, muchos de nosotros empezamos a militar en los barrios, en el peronismo, donde había unos personajes maravillosos eh, que fueron los que, te, la, los que te dieron otra formación, esta idea de que la conciencia enargenada de los sectores populares nos daban cuatro vueltas a los sectores populares. Y ahí nos dimos cuenta que hay un saber de lo popular. Y en medio de ese gran debate es cuando viene la intervención a la universidad. Y ahí el golpe de, de Onganía y la intervención a la facultad va a ser un segundo gran momento. Ya nos echaron en el 66 y volvimos en el 67. Y ahí se va a dar un momento mucho más creativo, digamos, que fue el comienzo de las cátedras nacionales. Que, el, en ese caso, esta fue otra generación, otro, otro agrupamiento, digamos, porque gran parte de los críticos de la primera etapa prácticamente no volvieron a ingresar a la universidad. Nosotros más bien estábamos con los marxistas de la periferia, Mao Zedong, eh, Mariátegui, y nos peleábamos por Gramsci con, la, Gramsci, con lo nacional popular y el sentido común, etc. En ese movimiento intelectual de los años 66 y 67 había una articulación, esto más bien 68 sería, una articulación entre cuatro grupos que estaban haciendo el mismo movimiento de reivindicación latinoamericana y Crítica Cultural, que era Cine Liberación, donde estábamos nosotros, repartíamos a partir del 68, distribuíamos la hora de los hornos, Solana, Argentino, etc., el grupo de cultural donde estaba Piero, Marilina Ross, Juan Genet, los sacerdotes del Tercer Mundo, donde, entre otros, estaba el compañero Francisco y las cátedras nacionales. Y esto dio una dinamización muy grande porque, claro, es un momento de auge también de las luchas populares, ¿no? Y esto permitió un movimiento crítico gracias a que se dio una articulación transdisciplinaria. Y esto me parece que permitió una mirada crítica porque hace a la ciencia social. Ya nadie sabía de quién había sido la idea, digamos, ¿no? Había algunos que aportaban más, pero en general era un pensamiento colectivo muy fluido, ¿no? Lo que te quiero decir era una dinámica muy fuerte de politización, donde la interpretación de la historia que ibas haciendo tenía sentido en un proceso de transformación.